Hoy vamos a echar un vistazo a la Isla de la Muerte de Tailandia, el lugar de muchas muertes y asesinatos espantosos, así como el hogar de un culto engañoso. Si disfruta de crímenes reales, misterios e historias reales, asegúrense de presionar el botón me gusta y suscribirse. Ahora, comencemos. En 2017, Elise de la Magne, una mochilera belga de 30 años, había estado viajando por Asia durante dos años, después de completar una licenciatura en medicina del Instituto Europeo de Medicina Natural en Bruselas. Buscando algo más que fiestas salvajes, como muchos otros que visitaron las islas tailandesas de Koh Tao y Kofanian, ella y sus dos amigas comenzaron a vivir en un ashram de yoga y tantra, con el gurú Satya Sai Baba Raman Andreas. Elise era una hermosa joven en el mejor momento de su vida que buscaba un avance espiritual en el centro. La controvertida religión Satya Sai Baba tiene 1.200 centros de adoración en 126 países diferentes. y El número informado de seguidores varía entre 10 millones y 50 millones, según la fuente. Sai Baba, que da nombre a la religión, es el líder del grupo religioso y el posiblemente el Swami, o maestro religioso hindú más famoso. Específicamente, en India, fue uno de los líderes espirituales más destacados, aunque es conocido en todo el mundo. Antes de morir, Sai Baba se proclamó a sí mismo como divinidad en forma humana, y les dijo a sus seguidores que era omnipresente, lo que significa que podría estar presente en todas partes del mundo al mismo tiempo. Para aquellos que están dedicados a sus prácticas y enseñanzas religiosas, Sai Baba era dios en la tierra, y creían que había nacido de una madre virgen. Sus seguidores creen que su líder puede realizar resurrecciones y curaciones milagrosas usando su ceniza sagrada. Algunos de sus otros poderes aparentemente incluían ser clarividente, o lo que podía ver el futuro, y podría viajar por el mundo simplemente manifestándose de la nada. Como un mago, podía realizar hazañas fantásticas, como producir relojes de pulseras y piedras sagradas de la nada para presentar a una multitud. La mitología que lo rodea atrajo a muchos viajeros inocentes que buscaban la iluminación. De hecho, hay muchas escuelas en Tailandia establecidas específicamente para llevar a cabo sus enseñanzas e inducir a más fieles. Personas como Elise vinieron a ver a Saibaba u otros gurús iluminados dentro de la secta Satya Saibaba para aprender de ellos y practicar rituales de adoración con el fin de vivir un estilo de vida altruista. La gente se sintió atraída por el líder convincente. El ex-seguidor Marc-André Saint-Jean le dijo a un periodista, el carisma de Saibaba es increíble, el amor fluía a través de él. Tony Cleary, un hombre de negocios de Vancouver de mediana edad, que recientemente se alejó de la secta después de 15 años de compromiso extremo, dijo que es difícil dejar la religión porque Saibaba te hace sentir tan importante, porque te dice que te ha elegido. Pero hay un lado oscuro en la adoración aparentemente mística y todopoderosa de Satya Sai Baba, y muchas personas han comenzado recientemente a afirmar que la religión es una secta. Más siniestro, el líder Satya Sai Baba ha enfrentado décadas de acusaciones de abusos contra hombres jóvenes, así como también acusaciones de fraude. El autoproclamado Dios Hombre, descartó todas las acusaciones como campañas de difamación para descreditarlo. A medida que crecían los relatos perturbadores y se compartían detalles sobre el abuso, Sai Baba comenzó a perder seguidores y muchas personas se sintieron traicionadas por su líder una vez divino. Además, las acusaciones de fraude significaron que los millones de dólares que los seguidores donaron a la caridad fueron mal administrados o utilizados para beneficio personal. Dentro de este culto vivía Elise Dalemagne, seis años antes. El propio Sai Baba había fallecido. A pesar de que las acusaciones eran bien conocidas y documentadas, muchos aún se dejaron engañar por sus enseñanzas y optaron por seguir a otros gurús, como el gurú Ramana Andreas, con quien Elise se quedó en la isla de Kofanyan, cerca de Kotao. Después de unos meses, Elise le dijo a la gente que dejaba el culto para volver a la casa en Bélgica. No había nada preocupante en su anuncio, ya que la gente entraba y salía regularmente del ashram. Pero después de dejar el ashram de Satya Sai Baba, su madre Michelle Van Echten cree que Elise usó un nombre falso, Elise Dubuis, para registrarse en Triple B Bungalows en Kotau, también conocido como la Isla de la Muerte. Como estaba haciendo su camino en la ciudad capital de Bangkok, de hecho, había escrito su nombre real en el libro mayor del hotel. Lo escribió y lo cambió por Elise Dupuis. Elise también se negó a dar su número de pasaporte, que a menudo era estándar en los hoteles, e insistió en que lo proporcionaría más tarde. ¿Pero por qué? ¿Por qué Elise sentiría que necesitaba ocultar su identidad? Estas no son las acciones de alguien que abandona el país solo para regresar a casa. Estas son las acciones de alguien que corre y se esconde. ¿De verdad estaba huyendo del culto de Sai Baba? Existe cierta sospecha en línea de que en realidad no fue Elise quien cambió su nombre, sino quizás las personas que la mataron y luego trataron de ocultar sus huellas, tachando su nombre real en el libro mayor, para ocultar que alguna vez había estado allí. Independientemente de las especulaciones, la evidencia parece apuntar al hecho de que ella estaba huyendo de algo, y necesitaba usar un nombre falso para esconderse. Aún así, no sabemos de quién huía. Curiosamente, la evidencia crítica probablemente se perdió en un misterioso incendio que quemó tres chozas de bambú, incluida la de Liz. El fuego en sí es muy curioso. quiera que Liz estaba huyendo quemó maliciosamente la cabaña en la que se estaba quedando la policía nunca miró a la pista y pareció asumir que el incendio fue solo un desafortunado accidente y que no tenía ninguna relación con la aparente fuga de Elise. Después del incendio, Elise huyó dos kilómetros y medio a través de la jungla hasta Tanote Bay, donde consiguió una habitación en el Poseidon Resort y compró otro boleto para Bangkok que saldría el 24 de abril. Pero lamentablemente, Elise nunca llegaría allí. No fue hasta ocho días después que los lugareños comenzaron a sospechar cuando notaron alguna actividad extraña con las lagartijas que residían en la zona. Cuando investigaron, se toparon con una visión horrible. El cuerpo de Liz estaba ligeramente escondido entre las rocas, en la selva de Koh Tao, detrás del hotel, medio comido por los lagartos. Solo fue identificada por sus registros dentales y radiografías previas, la policía tailandesa afirma que Liz se colgó de un árbol tres días antes de ser descubierta. Pero la encontraron envuelta en camisetas viejas o chales de algodón con una botella de combustible vacía a su lado. ¿Podría la botella de combustible tener algo que ver con los incendios? Quizás Liz prendió el fuego ella misma como una forma de distraer o confundir a las personas que ella pensaba que estaban persiguiendo. La policía determinó rápidamente que Liz se había quitado la vida pero no se encontró ninguna nota acerca de ella o en su habitación del hotel. Es más, las maletas de Liz aparecieron misteriosamente en el ferry en el que se suponía que debería estar, aunque ella misma nunca llegó a bordo. Sus maletas viajaron hasta la provincia de Chubhon. Una de las únicas pruebas tangibles que las autoridades pueden tener para mostrar un vistazo a los momentos finales de Liz es esta inquietante imagen capturada por las imágenes de circuito cerrado, en la mañana del 21 de abril. La instantánea en blanco y negro muestra solo la espalda de una mujer ambigua mientras camina por un camino de concreto fuera del Poseidon Resort a las 9.03 en punto. La policía afirma que esta foto muestra a Elise dirigiéndose a comprar un boleto de lancha rápida que usaría más tarde. Sin embargo, su madre, Michelle, dice que la chica borrosa de la imagen es demasiado grande para ser Elise. Se la citó diciendo esa no es la sireta de Liz, era mucho más delgada. Esa no es la forma en la que caminaba. Pero aún así, es un hecho innegable que esta imagen se tomó a solo 200 metros de donde pronto se descubrieron los restos de Liz. Parece que Michelle y la policía local tailandesa estaban en desacuerdo en más de un sentido cuando se trata de los detalles de la prematura muerte de Liz. Y no parecen estar de acuerdo en la mayoría de los aspectos. El jefe de la policía tailandés Paul, el teniente coronel Chokhtai Sutimek, habría dicho que la madre de Liz, Michelle, les había dicho que Liz había intentado acabar con su vida en el pasado, aunque su madre ha declarado que no cree firmemente que su hija se haya quitado la vida en Koh Tao. Luego reveló que una fuente anónima de la División de Represión del Crimen de Bangkok afirmó que Liz intentó suicidarse unas semanas antes de su muerte el 4 de abril en una estación de tren de Bangkok, donde supuestamente intentó saltar frente al tren, pero se salvó por testigos de la zona. Supuestamente fue rescatada por la policía ferroviaria después de este incidente y enviado a un instituto de psiquiatría para un chequeo antes de reaparecer en Koh Tao. Según los informes, el investigador Thumin Phuong ha estado buscando verificar si este incidente realmente ocurrió. Hasta el día de hoy, Aún no ha emitido un comunicado aclarando si Liz había intentado acabar con su propia vida, saltando frente a un tren o no. La madre devastada de Liz no está convencida. En una entrevista dijo, Demasiadas cosas nos muestran que alguien está involucrado. La policía nos dijo que Liz se ahorcó en la jungla. No puedo aceptar, ¿por qué mi hija debería haberse suicidado? Estaba normal en la última conversación y no se veían signos de depresión. No tiene sentido para ella que su hija haya hecho tantos esfuerzos para reservar dos boletos separados a Bangkok, solo para ir al bosque y suicidarse antes de que ella pudiera irse. Michelle cree que alguien más tuvo que estar involucrado en la muerte de su hija, y su creencia se ve reforzada por el hecho de que las autoridades tailandesas han estado tratando de encubrir las muertes recientes de turistas, incluida la de Liz. La policía le dijo a Michelle que no había signos de peleas o una lucha en el cuerpo de Liz y que no había objetos o sustancias extrañas que pudieran haber causado la pérdida del conocimiento. A Michelle le habían prometido que vería el informe de la autopsia que, según se decía, se llevó a cabo en el hospital Surat Tani, donde se llevó el cuerpo de Liz, pero nunca lo vio. El cuerpo de Liz fue incinerado 14 días después de la autopsia, por lo que la posibilidad que Michelle finalmente tenga más información sin ese informe, es mínima. Michelle también dice que nunca ha visto ninguna evidencia fotográfica de que su hija se haya ahorcado, a pesar de que es una rutina policial estándar fotografiar la escena del crimen. Los periodistas tailandeses han revelado que han estado bajo una creciente presión para ocultar historias sobre las muertes de turistas, lo cual es parte de un elaborado encubrimiento. Michelle afirma que la muerte de su hija habría pasado desapercibida si no hubiera sido por un pedido público de ayuda, lo que llamó la atención sobre su caso. Michelle dijo, estamos cada vez más pensando que la información policial no es la explicación correcta. Michelle no ha perdido la esperanza. Actualmente está trabajando con un investigador alemán para rastrear a los lugareños que encontraron el cuerpo de Liz. Y con suerte descubrir algunas respuestas reales de lo que sucedió. La policía de Kotao nos dijo que no tienen jurisdicción en la isla vecina de Koufanyan, por lo que no se han investigado muchas preguntas. Dijo. La policía incluso ha declarado que la noticia de la muerte de Liz es tan antigua ya y que no hay nada más que decir. Desesperada por respuestas, Michelle ha estado tratando de ponerse en contacto con el gurú Ramán Andreas, a quien cree que abandonó la isla de Koufanyan cuando la propia Michelle, la visitó para seguir los pasos de su hija, ella piensa que el líder de la secta podría ayudarla y darle respuestas. Por supuesto hay mucha especulación de que Liz podría haber estado huyendo del culto Satya Saibaba, o de alguien que también formaba parte del culto, pero hasta ahora no existe un vínculo concreto entre su muerte y el culto. Raman Andreas admitió al periódico The Mirror que conocía a Liz. Y que ella habría pasado tiempo con él en el ashram Pero afirmó que a pesar de que su visita más reciente había estado ocupado Y no había hablado mucho con ella Tras sus observaciones, dijo que Su comportamiento era normal Definitivamente no estaba triste Sin embargo, aunque afirmó no conocerla muy bien Le dijo al periódico que sabía que Alice era feliz antes de su muerte Y que había encontrado paz y soledad También dijo ella nos dijo que quería regresar a Bélgica para poder ganar algo de dinero y poder regresar. Luego tuvo un Skype con sus padres, anunciando sus planes. Después de esto, no sabemos qué pasó con ella. Anteriormente, el gurú había sido bastante inútil para las autoridades que intentaban comprender lo que le sucedió a Liz, hasta que de repente se adelantó en lo que parece ser un intento de limpiar su nombre. Actualmente, la policía tailandesa ha declarado que todavía está investigando pero no ha habido indicios de que Liz haya sido asesinada y debido a que Liz pudo haber intentado previamente quitarse la vida tienen pocas dudas sobre la causa de la muerte de todos modos, gran parte de la evidencia es sospechosa y no cuadra la muerte de Liz es solo una de las 10 muertes que han tenido lugar en solo 6 años en la famosa Isla de la Muerte la serie de asesinatos misteriosos comenzó en 2012 cuando el viajero británico Ben Harrington aparentemente estrechó su motocicleta contra una torre de electricidad. La historia pudo haber sido más fácil de aceptar para su familia, si la policía tailandesa no hubiera actuado de manera tan poco confiable en la investigación subsiguiente. La madre de Ben, Pat Harrington, no creía que la muerte de su hijo pudiera haber sido un accidente, especialmente cuando tuvo que luchar contra la policía para evitar que lo cremaran rápidamente y destruyeran cualquier evidencia. Tuvo que llamar y gritar por teléfono solo para detenerlos mientras intentaban incinerar a Ben. Incluso tuvo que pagar 500 libras para almacenar el cuerpo de Ben y llevarlo a Inglaterra, que normalmente cuesta 10 libras por día. Se creía que el enorme precio era una forma de evitar que tuviera acceso al cuerpo de su hijo. De hecho, su otro hijo tuvo que estar en Tailandia para pagar la suma y quedarse una semana para asegurarse de que el cuerpo de Ben fuera devuelto. Pat ha pasado años luchando contra las autoridades tailandesas, incluida la presentación de una solicitud de libertad de información al Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth sin éxito. En 2017, cinco años después de la muerte de su hijo, Pat inició una petición que obtuvo 13.000 firmas para que el gobierno británico asumiera la investigación e investigara las muertes de otros británicos en Tailandia. Otro caso fue provocado el día del Año Nuevo de 2014 cuando Nick Pearson, de 25 años, de Derby, fue encontrado flotando en el mar. La policía le dijo a la familia de Nick que probablemente se había caído de 50 pies y se había ahogado. Pero al igual que en el caso de Ben, sus padres no estaban convencidos de que haya sido un accidente y cree que lo han asesinado. Nick había estado celebrando la víspera de Año Nuevo comiendo y bebiendo con su familia antes de desaparecer. Su padre, Graham, fue la última persona que lo vio cuando caminó con su hijo de regreso al lugar donde se hospedaba la familia. No se habrían dado cuenta de que había desaparecido hasta la mañana siguiente, cuando no abrió la puerta. Nick había sido encontrado por buzos en el mar. A pesar de la insistencia de la policía en que Nick simplemente se había caído, la forense del derby, Louise Pender, dijo que no había pruebas suficientes para decir exactamente cómo murió. Y registró su muerte como un verdicto abierto Debido a la naturaleza sospechosa de la muerte de Nick Se abrió una investigación sobre el caso El patólogo, el doctor Michael Beggs Dijo en la audiencia que el cuerpo de Nick Tenía demasiadas lesiones en la cabeza, la cara y las extremidades Como para haber sufrido una caída accidental Deberían haber ocurrido antes de su muerte Pero no había pruebas suficientes para llegar a una conclusión concreta Sobre lo que le había sucedido a Nick Su madre afirma que fue... Su instinto, que Nick había sido agredido y que su muerte no fue un accidente, ha advertido a otros que no permitan que sus hijos viajen a la maldita Isla de la Muerte de Koh Luego, en septiembre de 2014, dos viajeros británicos, Hannah Withridge y David Miller, estaban visitando Koh se habían conocido en la isla y se llevaron bien, ya que se quedaron en el mismo hotel. Pero una noche, mientras caminaban de regreso a las habitaciones del hotel, donde habían estado bebiendo en un bar, fueron atacados. Más tarde, ambos fueron encontrados muertos, cada uno con heridas en la cabeza. La policía tailandesa informó que los dos habían sido vistos discutiendo con un presunto gángster en el bar, y que Han había rechazado sus avances. En la autopsia se reveló que Han tuvo contacto sexual antes de su muerte y las autoridades creyeron que podría haber sido agredida. La policía tailandesa dijo que todavía creen que los celos sexuales están en el centro de este crimen. David fue noqueado antes de que se ahogara, ya que la autopsia encontró agua en sus pulmones. La familia de David cree que la noche en que lo mataron, estaba tratando de evitar que Hannah fuera atacada antes de que ambos fueran brutalmente asesinados. La investigación sobre sus muertes ha sido ampliamente criticada, porque la escena del crimen no estaba debidamente asegurada. Algunas de las pruebas pueden haber sido manipuladas. Debido a esto, las personas ajenas a las autoridades tailandesas han recibido con dudas cualquier prueba de ADN recuperada. El hospital de Bangkok, donde fueron trasladados, ha sido acusado de alterar o corromper el ADN de los informes de la autopsia para culpar a dos trabajadores birmanos, White Fuel y Zhaulen. ...que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte por los asesinatos. La familia de David había pedido justicia, pero la sentencia también se ha visto como una violación de los derechos humanos, ya que las pruebas contra los trabajadores birmanos eran escasas. Más tarde, la familia de David pidió clemencia para sus asesinos, después de que se revelara que los dos hombres inicialmente confesaron a los homicidios bajo tortura. A pesar de la declaración de la familia, se confirmó el veredicto de la pena de muerte. Al final, la familia de David parecía creer que los hombres adecuados han sido condenados. Han dicho que la evidencia es abrumadora y sentimos que se ha hecho justicia. Porque no quieren que estos hombres sean asesinados por el crimen. Pero las ramificaciones del doble asesinato de Anna y David no terminaron ahí. Un mochilero de 25 años llamado Sean McCanna, que había pasado 18 meses viviendo en Kotao antes del asesinato, era en realidad un amigo de David Miller. Después de que su intento de reunirse con David, la noche del asesinado resultó infructuoso, Sean comenzó a sospechar. Sabía que algo andaba mal, especialmente dada la reputación cuestionable de la zona, pero cuando metió la nariz en el caso, según los informes, se encontró cara a cara con la parte más vulnerable de la mafia de Gotau. Cuando dos hombres lo escucharon hablar sobre el homicidio en un bar local, lo apartaron bruscamente y le dieron una advertencia escalofriante, que fácilmente podrían matarlo, y enmarcar su muerte, lo que llevó a otros a creer que se había quitado la vida, pero detrás de esta amenaza, había una implicación aún más preocupante, que los dos supuestos hombres de la mafia, tenían la intención de culpar a Sean, por la muerte de David y Hannah, Sean relató la horrible conversación, y dijo, simplemente me dijeron, sabemos que los mataste, te vas a colgar esta noche, y te veremos colgar, morirás esta noche. Así que simplemente corrí. La historia de Sean sigue que huyó a una tienda de comestibles cercana y publicó frenéticamente un estado en las redes sociales pidiendo ayuda, alertando a sus amigos de su situación precaria. La publicación de Facebook decía, la mafia tailandesa está tratando de matarme, por favor ayuda. Se llamó a la policía, pero quizás como era de esperar, no arrestaron a los hombres que amenazaban. Sin embargo, afortunadamente, Sean pudo escapar con vida, apenas escapándose de la tienda de comestibles mientras la policía estaba presente y posteriormente se escondió en la turbia jungla de Kotau antes de huir de la isla por completo en la primera oportunidad. Más tarde proclamó, necesitan un chivo expiatorio y no quieren que sean locales, quieren que sea occidental. Entonces, si me mato aquí, entonces es fácil decir, mira, fue él. Él compartió que realmente pensó que había terminado en ese momento, ya que sabía que era una tarea simple para los dos hombres fuertes para llevarlo a las colinas y deshacerse de él discretamente. Dimitri Pose, un francés que visitó la isla en 2015, fue encontrado el día de Año Nuevo, al igual que Nick Pearson. Al igual que Elise, se dictaminó que se había quitado la vida, aunque toda la evidencia física demostraba lo contrario. La prueba más contundente en contra de esto es que lo encontraron colgado en su bungalow con las manos atadas en la espalda. Le habría resultado imposible ahorcarse, especialmente con las dos manos atadas a la espalda, y sin embargo esa es la historia que creía la policía tailandesa. La policía afirma que debido a la forma de la cuerda, atada una mano con un lazo para desatar la otra, Dimitri podría haberlo hecho él mismo. Sin embargo, no todos les creyeron a la policía. Como dijo el profesor asociado Chakanid Kritia Suriamane, criminólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Majidol, que dudaba de su teoría. Aparentemente, Dimitri había estado tan borracho antes de su muerte que tenía muy poco control sobre sí mismo y no habría podido ni siquiera atarse. Otra visitante británica a la isla fue Christina Ansley, en enero de 2015 Murió poco después de llegar a Kowtow La policía afirmó que su muerte fue causada simplemente por mezclar alcohol Con los antibióticos que estaba tomando para una infección en el pecho Debido a esto, su muerte nunca fue investigada Y ni siquiera se hizo un informe de toxicología Su causa de muerte se determinó por insuficiencia circulatoria Causada por drogas y alcohol Luke Miller, que era un albañil de Newport estaba visitando la Isla de la Muerte en enero de 2016, para la víspera de Año Nuevo. Había hecho una publicación final en Facebook a su llegada, donde trágicamente dijo, «Puedo decir honestamente que este Año Nuevo estoy viviendo el sueño». Había viajado con su amigo James Kissing, quien se unió a su hermana Nicola Kissing, y algunos amigos de Australia. Luke fue encontrado muerto en una piscina en el Sunset Bar en Saidee Beach, el 8 de enero por un miembro del personal del hotel. Después de una breve investigación, se afirmó que no había pruebas de que hubiera sido asesinado, ya que la autopsia demostró que se había ahogado. Esta afirmación de que no hay evidencia es débil, por decirlo menos, especialmente cuando un contacto policial le dijo a James y a sus amigos que Luke había sido agredido en un bar la noche antes de su muerte y que estaban tratando el caso como un asesinato. Sin embargo, cuando intentaron ponerse en contacto con el hombre nuevamente, les dijeron que no había forma de confirmar que el hombre había sido un oficial de policía tailandés. Más adelante, en la investigación, la policía afirmó que ya no creían que Luke había estado peleando o que había sido asesinado. James ha dicho que sintió que la policía estaba encubriendo, ya que era la muerte de otro extranjero en Tao. En la autopsia, se descubrió que Luke tenía una serie de pequeños hematomas en la cara y las piernas y la autopsia concluyó que murió de heridas en la cabeza y ahogado. Sus pruebas de toxicología mostraron que estaba uno y tres cuartos por encima de lo que el Reino Unido permite para el consumo de alcohol para conducir, y tenía rastros de la droga Ritalin en su sistema. La policía tailandesa tomó esta información y afirmó que Luke debió haber golpeado el trampolín de la piscina, lo que provocó que se ahogara. La forense Caroline Samurai estuvo de acuerdo con la policía tailandesa y dijo que se ha sugerido que las autoridades tailandesas hicieron un encubrimiento, pero ha habido un informe policial muy completo. Sin embargo, la hermana de Luke, María, tiene dudas y ha dicho que le habían comentado que había especulaciones sobre su muerte y que había algunas versiones diferentes de lo que le había sucedido a Luke, pero nada concreto. La turista rusa Valentina Novozoniova desapareció en 2016, la joven de 23 años, Desapareció en la isla de la muerte después de dejar su pasaporte, teléfono y todas sus pertenencias en la habitación de su albergue. Se creía que estaba en la isla para practicar el buceo libre, algo de lo que se decía que era un entusiasta, y la zona es famosa por atraer a muchos mochileros a bucear libremente en las aguas cristalinas. Valentina no fue reportada como desaparecida hasta que no pudo registrarse su albergue. Incluso entonces, el gerente del albergue asumió que simplemente se había ido, y continuó viajando sin molestarse en registrarse. Su desaparición tomó días para que alguien se diera cuenta. El jefe de policía tailandés dijo que hizo que sus equipos revisaran todas las cámaras de vigilancia alrededor del área del albergue, pero todo lo que encontraron fue un video de Valentina caminando hacia Chalo Kehing y nunca regresando, la policía concentró su búsqueda en encontrar la toalla azul que creen que dejó cuando se fue a bucear y pidió a los lugareños, turistas y voluntarios que buscaran rastros de ella cerca de rocas y sitios de buceo. Sin embargo, cuando la toalla no fue descubierta, la búsqueda llegó a un callejón sin salida. Valentina parecía ser otra causa perdida sin pistas desde el principio. No fue hasta que la policía comenzó a revisar sus registros telefónicos, que descubrieron que había usado el software de mensajería LINE para buscar el consejo de un psiquiatra. La policía reveló que en los mensajes indicaba que Valentina tenía un miedo irrazonable, aunque nunca especificaron de qué se trataba y que el psiquiatra le aconsejó que buscara ayuda rápidamente. Junto con la medicación que se encontró en su bolso, la policía tailandesa estaba ansiosa por compartir que la desaparición de Valentina podría deberse a que estaba preocupada. Con esta conclusión, la búsqueda de ella se desvaneció. Independientemente de no tener muchas pruebas, la policía ha concluido que Valentina quería romper un récord de buceo profundo a más de 24 metros y se ahogó en su intento. No fue hasta marzo de 2017 que finalmente pareció que se habían encontrado nuevas respuestas cuando los buzos en el lecho del marino descubrieron tejido, muestra de huesos y equipo de buceo en el mar cerca de Koh Tao. También se descubrió un chaleco verde y gafas de buceo a unos 400 metros del resort donde se hospedaba, hasta ahora esta era la mejor pista que tenían los investigadores desde que Valentina desapareció, la policía y los buzos voluntarios comenzaron a buscar en el área donde se encontraron los restos con la esperanza de encontrar más pistas y descubrir qué le sucedió, la policía cree que Valentina se ahogó mientras buceaba, pero cuando finalmente se dieron a conocer los resultados de ADN resultaron negativos. De hecho, la carne que los buzos habían recuperado ni siquiera era humana. El comandante de la Policía Provincial de Tailandia, Paul Maj Gen Apichart de Bunchriog, dijo que todavía creían que un accidente de agua era la causa probable de su misteriosa desaparición. Dijo, Todavía le damos más importancia a un accidente de agua que a otras causas. No se trata de crimen porque a Valentina le gustaba bucear sola. Hasta ahora, no hay más pistas que puedan revelar lo que realmente le sucedió a Valentina, cuando desapareció en la Isla de la Muerte. La última muerte es tan reciente como 2018, y es tan misteriosa como todas las anteriores. Bernd Grosht, de 47 años, era padre de uno que estaba de visita en la isla para terminar un negocio que tenía con su propia empresa de alquiler de motos, de 20 años. Su familia lo describió como, en forma, saludable y feliz, ya que vivía en una casa en el corazón de la notoria jungla de Koh Tao. Lo encontraron muerto en su casa, y las autoridades afirmaron que había muerto de insuficiencia cardíaca, o que lo había mordido una serpiente. La evidencia para concluir exactamente cómo había muerto estaría en una autopsia. Su familia había querido que el respetado médico forense independiente, científico forense, doctor Pornthip Royanasunand, sunand realizara la autopsia. Pero se consternó al descubrir que su cuerpo había sido llevado al mismo hospital de Bangkok que echó a perder los informes sobre lo que le había sucedido a Hannah Witheridge y David Miller en 2014. Al igual que en muchos otros casos en Tailandia, la autopsia nunca se entregó a la familia de Bernd. Expertos en todo el mundo han afirmado que las pruebas de ADN fueron manipuladas para proteger a los culpables de la muerte de Bernd. Las teorías alegadas por otros que han visitado la isla dicen que el lugar es una ley en sí misma sin fuerza policial residente. Dicen que la isla está controlada por un pequeño grupo de poderosos empresarios tailandeses que parecen actuar con impunidad. Otro visitante notó que Koh Tao era un lugar espeluznante y que cuando visitaron la isla, vieron a la policía empaquetando afanosamente huesos humanos que acababan de ser sacados del agua, que aparentemente pertenecían a un inglés que desapareció en el mar y fue devorado por tiburones antes de que se encontraran sus restos. Muchos de los que han visitado la isla advierten que nadie debería visitar Koh Tao por su cuenta. Recientemente, la policía tailandesa ha tratado de restaurar su reputación de ocultar pruebas de casos anteriores, ofreciendo una sesión informativa pública sobre los detalles de cada caso. En este punto, habían habido siete muertes en la isla, incluida el Isle de la Magna. La policía afirmó que de los siete casos, cinco se habían resuelto pero la mayoría de las muertes se habían determinado como un individuo que se quitó la vida o simplemente por accidentes. En la sesión informativa, el Teniente General Tanate Pimuangnian, jefe interino de la región de la Policía 8, dijo Algunos informes noticiosos apuntaban a una pandilla mafiosa en Kautau. Pero les aseguro que, después de cooperar con el gobernador, el ejército y la policía que han intervenido en el mantenimiento del orden aquí, no existe tal banda en la isla, ni hay conflictos de intereses. Si alguien tiene pruebas de lo contrario, comuníquese con el gobernador o conmigo. También insistió en que la seguridad en Kowtow era buena y que la policía volvería a revisar todas las cámaras de circuito cerrado para asegurarse de que estén en orden. Después de la sesión informativa, se produjeron tres muertes más en la isla. Con 10 muertes concentradas en la pequeña isla, todas dirigidas a turistas y visitantes, ciertamente hay demasiadas pruebas para que todo sea una coincidencia. ¿Están todas las muertes conectadas? ¿O hay algo en la isla de Kowtau que da la bienvenida a tanta muerte? Al parecer, las autoridades locales de Kowtau no se han tomado amablemente el aluvión de atención negativa que está recibiendo la isla, y mucho menos el título de Isla de la Muerte. Han tomado medidas legales para oponerse a los medios de comunicación, como el Samui Times, de popularizar este apodo oscuro y difundir la información sobre la serie de asesinatos que acechan el lugar turístico. El alcalde, Chayant Turasakul declaró, La cobertura daña la reputación de la isla y tenemos que tomar medidas decisivas para no permitir que los extranjeros u otras personas ataquen nuestra economía y la credibilidad de nuestro país. De todos modos, si no se hace nada para remendar el grave problema de violencia que parece plagar actualmente la isla, parece que es solo cuestión de tiempo antes de que los viajeros se muestren cada vez más reticentes a aventurarse en la isla y arriesgarse a correr el mismo destino, como las muchas personas desafortunadas que hemos discutido hoy. Quizás ninguna de las muertes esté relacionada, pero si realmente hay un grupo intocable de empresarios turbios detrás de las muertes, o incluso alguno de ellos, es posible que nunca lo sepamos. Del mismo modo que es posible que nunca sepamos de quién huía Alice de la Magne y si el culto de Saibaba estuvo involucrado en su muerte. Sabemos con certeza que la fuerza policial constantemente corrupta y reacia claramente trabaja para suprimir cualquier tipo de información sobre la serie de asesinatos. Y ciertamente podremos concluir que algo siniestro está sucediendo en Cautau y que la isla tiene una reputación duradera de muerte. Si tienen alguna información sobre alguno de los delitos mencionados el día de hoy, acérquense para ayudar a las autoridades.